Live, creo que ya estoy en live. Me sale que está a 12 segundos de live, recién cargó. Necesito que alguna persona, un ser humano que esté del otro lado de la cámara me confirme si estoy existiendo en vivo aquí o no. Estoy muy cansado, muy cansado. Ese es el día 2, el día 2 de estos videos. ¿Y por qué es tan importante que sea el día 2? Porque yo en el video anterior les contaba que este, esta serie de videos son videos en honor a la postergación, en honor a, a los postergadores, a todas esas personas que tenemos una gran idea, un proyecto, un sueño, una cosa que queremos hacer, puede ser profesional, personal, familiar, de negocio, ese, ese negocio con el que te vas a hacer rico o incluso una idea social, lo que sea, pero no la hacemos. La dejamos para mañana. Uy, se unió, se unió Juliet Leoncita. ¡Ah! Juliet Leoncita, hola. Y, y este video sonora a toda esa gente, a esta gente que dejamos todo para mañana, la que dejamos para después, que, que hacemos eso y no lo hacemos, lo postergamos y lo postergamos, porque yo últimamente... En este periodo creo que todos hemos visto, hay muchos videos en internet de cómo lograr el éxito, cómo dejar de postergar, cómo lograr tus resultados, cómo ser disciplinado, y todo como que invitarte a ser perfecto. ¿Saben qué? Hasta acá de los perfectos, hasta acá. La perfección me ha traído muchas limitaciones, muchas restricciones, muchas cosas perdidas por querer hacer las cosas perfectas. No, no, perfecto. Por eso estos videos es un reto, que yo me armé para mí mismo, eh, de hacer 30 días algo constante, porque es algo que yo quería hacer desde este tiempo. El reto consiste, eso no lo dije ayer, en que yo voy a hacer para mí mismo 30 videos publicados en mi canal en 30 días. Si yo fallo un día, voy a tener que empezar de nuevo desde ceros y volver a empezar la cuenta hasta llegar a 30. Entonces no pienso fallar, quiero llegar hasta 30. Eh, voy a publicar o videos que logre editar en el día, y si no, pues hacemos un live. y ¿Sabes qué? Esto del live me está gustando porque... En este mundo de querer hacer las cosas bien perfectas y tal... Yo edito, le pongo tu, tu, títulos, sus imágenes, que el efecto... que Y claro, me demoro la vida haciendo, haciendo un video. Y hoy ya se me está acabando el día. La verdad que estoy recansado, cansado. Me siento en la cara como que súper pesada, los ojos pesados. Tenía la excusa perfecta para irme a dormir y decir... Ya, ya fue hoy. Pero no. Vamos... A ejecutar lo que elimina la postergación Entonces, un saludo a todos los postergadores A todos los procrastinadores A todos los que dejan sus planes maravillosos Para mañana ¿Ok? ¿No hoy? Sí, mañana ¡Ay! ¿Sabes qué? Este, estoy sospechando algo Yo miré que yo pensé, ayer hice el video Y mi misión era hacer un video Y yo siempre tenía Esos miedos, ¿no? ¿Será que no se, no se Conectan las personas? ¿Será que sí se conectan? ¿Será que... uff. Será exitoso o no el video. Y eso ya fue una limitante por semanas. Y no, y no lo hice por eso. No soy acostumbrado a hacer live. De hecho, me dan miedo. Me intimidan. Pero me di cuenta que ayer se conectaron personas. Y me comentaron y todo. Y como yo no sé hacer bien esta vaina, yo ni me di cuenta que me estaban comentando. Y no pude ni saludarlos. Entonces, ahora voy a mandarle saludos a todas esas personas geniales que me soportaron ahí. Me hicieron el aguante en... En la, mientras yo hice mi live Y le voy a mandar saludos así, con nombre propio Como, como, a la antigua, ¿no? A la antigua. vamos a hacer a Julia Melo Ruiz Saludos a Janet Oye, Janet es mi tía Janet es Espitia, Francisco Hernández Mariño, Dagoberto Mariño González, Luciano Wilton Orozco Quito Oye, este es de Perú, desde Puerto Maldonado Los anteriores son desde Colombia Desde Bogotá Cintia Mirela Ajá, desde Perú Alejandro Ayala, desde Perú, ja. Gustavo Tobar desde Ecuador. Luciano Wilton, Carlos Miguel Antúcar. Oye, ¿qué, oye, un montón de gente me comentó, ¿no? Qué maravilla. Mira, también tengo... Uy, esa está, miren. Villahir Campos desde Houston. Ah, ah, ¿Qué tal? Mar Mario Martínez Galvez y Carlitos Osaga. Carlitos Osaga. Oye, qué montón de gente. Pero ¿saben qué? Quiero decirles algo. Estoy eh, sospechando que... Tengo dos opciones. Lo que pasa es que todas las personas que yo leí, yo las conozco. Entonces, o yo tengo una cercanía muy fuerte así con, mis, con las personas que, está, que me siguen en la página, o solo me siguen mi tío, mi prima, el primo de mi mamá, mi abuelita, mi hermana, ¿no? Entonces, soy su... voy a votar por la primera teoría, ¿listo? Ventidigas, <risa> todos los que me han escrito son mi familia y dos amigos. Entonces, súper bacano, Bienvenidos. Ya sabemos. Mira, aquí se unió Manu Sara eh, desde Perú, papá. Pero bueno, retomemos. Ya los saludos han sido mandados y mañana mandamos más saludos, listo. Desde Croacia, esta es la ciudad de Zadar, recomendadísima. Este video es para para todos los postergadores, porque yo quiero reivindicar la postergación como algo que no está mal. ¿Qué te parece? Porque todos los videos que he encontrado dicen que la postergación, que es algo terrible, que no sé qué, y, y ni mala, y te diría que ni buena. Pero la pregunta es directa, ya que se conectó Manuel y Juliet, les pregunto directamente, oye, tú has tenido una idea, o tienes una idea, un plan, se conectó Carla Álvarez, ahí está, un proyecto, esa cosa que tú quieres hacer, y le metes al proyecto esa frasecita así, mañana lo hago. La semana que viene empiezo, el próximo mes de todas maneras. Que se acabe el año, yo arranco el año nuevo, el primero de enero con todo, con ese proyecto. Y así se pasan los años. Yo creo que más de uno se nos ha pasado los años con algún proyecto. ¿Y qué tiene de malo eso? Yo no pasa nada. Yo, yo tengo un amigo, una persona muy querida, en el año 2008, que él era mi jefe, me dijo, yo tengo un proyecto buenísimo. O sea, se, se montó una peliculaza, ¿no? Iba a inventar un producto que era como un chaleco así, que te lo ponías todo para las personas que montan moto, que cuando él sentía un, un movimiento brusco, entonces sales volando la moto y ¡pum! todo el chaleco se infla y te protegía toda la cervical y la columna para que no quedes gravemente lesionado en la columna, ¿no? ¿Dónde crees que está ese proyecto hoy, después de 12 años de conocer a este amigo mío? No. No, no, todavía no surgió el proyecto. Y así ves todas las ideas que se van quedando. ¿Por qué ese tema sale aquí? Porque varios me conocen porque yo venía publicando videos de viajes, de este viaje que yo hice. Pero lo que pasa es que este viaje no parece que era un proyecto de un viaje, pero no. Era algo más profundo. Era hacer algo que me había propuesto. Planificarlo, vivirlo, soñarlo, meterle energía llegar al límite y arrancar y lanzarlo ¿no? y vivirlo y avanzarlo y terminarlo terminó este enero 2020 y <ríe> no, enero 2020 ya terminó y, y por eso yo quiero reivindicar la, la, la postergación para encontrar el lado bueno para hacerte amigo de la postergación eh, así como he logrado proyectos de este viaje que ha sido Marcador en mi vida sido un capítulo, lo abro y lo cierro También tengo muchas cosas postergadas Pero eso no me hace ni más ni menos Ni me hace mejor persona Ni peor persona, ni nada De hecho Yo puedo casi asegurar Que mucha de la gente exitosa que conocemos Son unos postergadores Te lo he puesto Porque la postergación Yo me pillé y esto te lo comparto aquí entre nos no es un hábito como que tú postergas todo. Tú no postergas todo. Hay cosas que haces. O sea, cumples con tus hijos, con tu familia, con tu papá, con el trabajo. Cosas que tú vas y haces todos los días, todas las semanas, todo el año. Y hay gente exitosa que tiene un éxito en un aspecto, pero tiene una lista de cosas que posterga y no sabemos en qué áreas posterga. Es como que uno no posterga todo, es, Uno posterga unas cosas y otras no. Entonces, como que... Ahí es donde yo quiero reivindicar la postergación Porque es más como una alerta, ¿ves? La postergación es una amiga Que te está invitando a anunciarte Que ahí donde estás postergando Hay algo interesante esperando por ti, por mí Hay alguna recompensa a la que estoy saliendo a correr O un desafío que está desafiando mis límites Y no quiero cruzarlos eh, Entonces... Lejos de sentirme mal por ser un postergador, me reconcilio aquí con mi amiga la, la postergación. No la ves porque es invisible, es ¿eh? por eso es la postergación. Y, y que me, me avise, me pero oye, sh, brother, y me va para atrás, ¿no? así como que, ¿Qué? oye, esa lista de cosas está esperando por ti. Y ahí hay cosas diferentes a tu día a día, te van a sacar de la rutina, te pueden traer buenos proyectos, buenos resultados. Te pueden hacer mejor desarrollar alguna habilidad crear nuevos vínculos o relaciones o cosas torturas Entonces, este video es el día 2, tiene 10 minutos, 23 segundos y está enfocado a eso. Entonces, si tú eres un postergador, bienvenido al grupo, bienvenido al grupo, hagamos amigos de la postergación, porque ahí en adelante, tú, yo creo que cuando tiene amigo a esta señorita, poster, la postergación, y no sé por qué femenino la postergación. La postergación, ¿no será el postergación? Bueno eh, Uno puede encontrar una ruta al logro de sus resultados Y pero voy a los resultados extraordinarios Porque un amigo llamado Alex Díaz Dice, ¿cómo ser una persona extraordinaria? Pues muy fácil, dice él Tú haces algo extra que la gente ordinaria no hace Con ese extra, te conviertes en una persona extraordinaria yo puedo decir que si yo he la prueba y por que me funciona, a ti te puede funcionar. O sea, pasamos de ser ordinarios, hacemos una estrella, como extraordinarios y es suficiente. Y yo creo que la postergación sí nos puede marcar la ruta donde está ese extra esperando por nosotros para convertirnos en extraordinarios. Mm, ya mandamos los saludos a toda mi familia que me saluda. Cuando yo empiezo a ver gente que yo no conozco Yo voy a decir que he logrado un nivel en este tema de los lives Uy, alguien más me está comentando que no conozco ¿Qué? O sea, viene del extra ¿no? Porque aquí, mira, aquí en el Facebook dice que tengo cuatro mil y tantos seguidores Pero dónde están, no están Y en el, en el YouTube tengo 5700 mil algo Siempre me contestan tres, los, me comentan tres Saludos para esos tres siempre y yo quiero ver a los otros si son 5.000, a los otros 4.997 ¿Dónde estamos? Eh? Sí. Y, en los de, y en el Instagram tenemos 2.011 Tampoco Te mando un abrazo, gracias por acompañarme en este ejercicio eh, Este video No es para los 4.000 más 5.000 9.000 que están conectados Es para tres personas Que están aquí, que me están acompañando Ahora, es para mí Y para cumplir mi propio reto Si llego a los 30 días, espero que me puedas acompañar Quisiera que me acompañes, acompáñame Y creemos 30 días interesantes Eso es un live Qué nervios eso es live Bueno, ahora sí voy a dormir, tengo mucho sueño Ha sido un día muy largo